Y continuando con más contenido, pues Chedi García salió de nuevo, por esta vez defendiendo a su hija, diciendo, ya sí voy a ser la mamá gallina. O sea, ya va a dar la cara ante las críticas que le hacen a su hija Chelsea por estar puesta en el medio artístico, en el ámbito de cantante. Sí. Ah. Tras las críticas que han surgido en los últimos días sobre Chelsea Bautista, quien está incursionando en el mundo de la música, su madre Chedi García salió en su defensa asegurando que será la mamá gallina. La humorista dijo a través de un video que hay muchos haters que están esperando que Chelsea lance un tema que realizó con tanto esfuerzo para luego criticarla. La mamá del humor reiteró que todo el que se meta con su hija la tendrá de frente, asegurando que lo único grande que tiene después de Dios son sus hijos. García dijo que el país debe apoyar más la carrera de su hija, porque hay pocas jóvenes que hacen un trabajo que ella hace. ¿Tienen el video ahí de Chedi hablando? Sí, ahí lo tenemos. Vamos a ver, muchachos, pónganos ahí a la mamá del humor que se puso rabiosa contra los haters de su hija Chelsea. Un tema con tanto esfuerzo para comérsela viva, que sepan que me van a tener a mí de frente y que antes no decía nada ni defendía para no verme como mamá gallina, pero que ya sí lo voy a hacer porque ya estoy harta del maldito silencio de no apoyar a mi hija, para que, pa que no, no verme como mamá gallina, es eh, mi hija y me duele, y qué coñazo, y la voy a defender, y la voy a defender, y todos estos ratreros sucios, que lo único que quieren es ratrería, venía a inventar con mi hija, me van a tener de frente a mí como madre, todo el que se meta con mi hija, todo el que se meta con mi hija, que lo sepan. Ahí están las declaraciones de Chedi, que está... Pues la vimos ahí en contra los haters. Atención, el Lizardo. <risa> no, no, mira, realmente vamos a dividir. Entendemos su punto de madre porque... No, lo que... Pe... Espérate, espérate, espérate. <risa> Yo no la estoy defendiendo, no estoy diciendo digo, que... que ay, porque sabemos cómo es Chedi en estos últimos meses, cómo ella ha sido. Pero si nos ponemos el rol de madre, sabemos que independientemente de todo, porque ya es por ella que ella ha ganado, como decía la entrada de cámara, la tasa de rechazo. Porque HD Chelsea habla mucho de la gente urbana, de esas mujeres, como se pone, sí, como sí. hacen los videos, y que su hija haga lo mismo. Entonces, te de doble caro, de hipócrita, como decimos popularmente. Por eso que la gente no le hace casi, no ayuda a la carrera de su hija para que suba. Y por eso ella hace estos shows. Pero cuando llega el momento de ser madre, porque recuérdense que a pesar de que ella ya es una adulta, Chelsea sí, también una mujer, tiene sentimientos y una claro. carrera. Entonces, no sabemos lo que sucede detrás de cámara. Porque puede hacer que ella también, como hija, diga, con le mami, tú me estás haciendo esto mi mamá está haciendo un daño o X cosa y no sabemos por lo que esa niña pasa bueno, esa mujer, ya ve una mujer lo que esa mujer pasa por fuera y todo el rechazo que ella tiene porque de 500 y pico comentarios la mitad o más son de que ya que no sabe cantar que mejor siga haciendo película como hacía con Ramón y Miguel que deje eso, que mejor va al programa o que si no, que se quede con su línea de pelo porque es que ella por su mamá ha cometido pues que ella vaya bajando su tasa de popularidad pues cuando ella hizo el reality show y lanzó su primera canción. A la gente sí le gustó la primera canción, pero ¿qué pasa? Que Chedi se vio mucho a la movie, mucho a la película de su hija, esto y lo otro. Entonces, le empezaron a criticar sacándole en cara lo que ella decía anteriormente, como a, pasó con Fausto Mata, uh -huh. que... Le pasó la misma razón a él también De que él criticaba al urbano y todo eso Y después, después lo viene y lo tapa Cuando pasa todo tipo de situaciones Pero ya en el ámbito de madre uh -huh. Ya se están pasando un poquito Que como toda madre, como dice ella Todo papá, toda mamá que tiene sus hijos Y se pasan las rañas Separando sí. la parte de, de, de lo artístico ¿Verdad? ya en el, en, el plano, en el plano familiar sí, amor, Espérate, para, para puntualizar Ay, esto Eso que hacen O sea, de meterse con la familia directamente eso puede generar que entre Chedi y Chelsea se generen distancias, se genere, eh, en, eh, o sea, un distanciamiento que puede romper la relación entre ellas dos, como pasa, por ejemplo, con Frida Sofía, verdad que es la hija de Alejandra, verdad uh -huh. pero en este caso sería por los espera por espérate, la espérate. ¿Quién es esa que usted mencionó? ¿Eh? <risa> ¿Quién es Frida, no, no, ¿Quién no es? Frida la la Sofía? Frida Sofía es la hija de Alejandra de mal, que es esa tía mexicana. Ok, ¿Eh? siga ya. Ajá, entonces, eso puede pasar, pero por los haters de, de Chelsea, que, se, que son los haters de Chelsea al mismo tiempo. Mira, lo primero que ella no está siendo, diciendo eso de verdad, es lo primero. ¿Ay? Eso es para darle un apoyo a lo que es la canción de esta muchacha. Otra cosa, lamentablemente usted puso a su hija a la popularidad, a ser actriz, a ser comediante, a ser música. Usted no se puede poner a discutir con mil y pico, dos mil, tres mil, cuatro mil personas en unas redes sociales. Porque usted va a quedar loca. Eso es para que el tema, como yo no lo he escuchado, yo ahorita voy, lo busco y ya lo escucho. Y eso tiene un view. Entonces, Chedi, ya como que te está pasando en cuanto a eso. Deja ser esa muchacha, ella no mayor de edad, ya 18 tiene, 19 para 20, ya usted tiene que dejarla fluir, que ella haga su equipo de trabajo para que ella ruede, no se esté apoyando arriba de ella. Yo digo, García, se ha olvidado de lo que la hizo gente, que es la comedia. Póngase, si usted no tiene un canal de televisión, póngase... Las redes sociales, y YouTube, haga comedia porque usted es muy carismática, Chedi. Pero ya usted está metiendo demasiado en, en cosas como que le quedan grandes. Ya su hija es ya la hija de Chedi, ya. Deja que ella fluya, que si, si la suerte está con ella y Dios la acompaña, ella se pega. Pero no que venga Chedi ahora y que, hey, y tu mamá, y que la tuya, y que yo okay. qué. Ahora vienen 80 mil comentarios en contra de Chedi. Y encuentra muchacha y la bloquea a la muchacha, porque que ella quiere sobreprotegerla. y no es así y, y esos son coros, eso son estrategias de la música. Ahora el que no conoce, el que no sabe que, che, que la hija de Chedi eh, es artista, es artista, baila busca YouTube y ahí está la ganancia. Entonces usted no puede jugar con su público. Chedi póngase a hacer comedia y ya.